Hola. Pues lo que pone en el título del vídeo. Esta web es magnífica para ver a qué hora, y en qué canal de televisión están los partidos de fútbol, e incluso hasta los de la segunda Real Federación. Pues no hay mucho que contar. Que os dejo el enlace en la descripción del vídeo, ahí tenéis para seleccionar competición y podéis ver los de la semana o los del día. Simple, práctico y sin tonterías, como los hombres de antes, que ya por desgracia no quedan. Gracias por la visita.